En todo el mundo los barcos de todos los sectores se están dimensionando seriamente, con compañías competidoras en disputa para construir embarcaciones más grandes, mejores y más voluminosas. Estas mega máquinas se han convertido en modernas maravillas de la ingeniería, como este, que es casi 20 veces más alto que ese camión, y este que es tan grande que puede transportar toda una flota de otros barcos. ¿Quieres saber más sobre estas embarcaciones colosales? Entonces querrás quedarte aquí, amigo. Buque porta contenedores de gran tamaño Para comenzar nuestra búsqueda vayamos a Corea del Sur, donde se lanzó el récord HMM Algeciras en 2020. Este increíble buque porta contenedores puede transportar casi 24.000 contenedores en su enorme cubierta que mide 400 metros de largo y más de 60 metros de ancho. Es casi del mismo tamaño que cuatro campos de fútbol colocados uno al lado del otro. Sin embargo, no podrás tirar un balón en esta plataforma, porque generalmente se carga con contenedores estándar de unos 2 metros dispuestos en filas de 24 de ancho. Y cuando todos están completamente apilados, pueden alcanzar la asombrosa altura de 33 metros. Entonces, con espacio para todos esos contenedores, ¿qué puede arrastrar el HMM Algeciras sobre los altos mares? Bueno, en un solo viaje puede transportar más de 8.35 millones de hordos microondas, 223 millones de plátanos, o si prefieres sus comparaciones con un poco más de suela, 386 millones de pares de zapatos. Si bien todos estos números impresionantes lo convierten en el barco más grande de su tipo en este momento, no lo será por mucho tiempo. En estos momentos se están construyendo en los astilleros de China dos buques portacontenedores nuevos, cada uno capaz de transportar unos impresionantes 24,232 contenedores. Se espera que zarpen en 2023, pero hasta entonces, el HMM Algeciras sigue siendo el rey indiscutible de los portacontenedores. Ahora bien, si datos como este realmente hacen flotar tu barco, ¿por qué no desplazas tu cursor hacia esos botones de me gusta y suscribirte? Y le das un clic rápido. ¿Todo listo? Estupendo. Volvamos a sumergirnos. Buque de construcción colosal. A menudo adornados con grúas, oleoductos e incluso la parte superior de las plataformas petrolíferas, los icónicos cascos gemelos de Pioneering Spirit hacen que transportar estas cargas masivas parezca un trabajo fácil. Con 380 metros de largo y 124 metros de ancho, este barco de gran tamaño se considera el buque de construcción más grande en el mundo. Es tan grande que si se inclinara de lado sería más alto y más ancho que la Torre Eiffel. Y como si eso no fuera lo suficientemente sorprendente, el Pioneering Spirit no tendría problemas para levantar la torre de 10,100 toneladas, porque su capacidad de elevación alcanza las fenomenales 48,000 toneladas. De hecho, es tan poderoso que en 2017 rompió el récord del mayor levantamiento único en el mar al eliminar las superficies superiores de la plataforma brand Delta de 24,000 toneladas. Eso es más de 6 veces y media lo que pesa esa elegante torre francesa. Ahora, levantar cosas en tierra es un proceso bastante simple, ya que muchas máquinas se pueden conectar a tierra y contrapesar con facilidad. Pero los buques elevadores marinos requieren una ingeniería compleja para garantizar que el buque y su carga no vuelquen repentinamente. Ahí es donde entra en juego el secreto semisumergible del Pioneering Spirit. Al sumergirse parcialmente hasta 26 metros por debajo de la línea de flotación, puede deslizar sus cascos debajo de ambos lados de la parte superior de una plataforma petrolera. Centralizar la parte superior de esta manera antes de cortar y levantar toda la instalación reduce la posibilidad de que el barco zozobre debido al movimiento del balanceo de las grúas de mayor peso. Y al distribuir el peso sobre esos dos cascos descomunales, el barco puede instalar o quitar la parte superior incluso cuando se enfrenta a olas de más de 3 metros de altura. Como puedes ver, el Pioneer Spirit hace un trabajo asombrosamente ligero de estas mudanzas masivas, antes de zarpar con sus enormes transportes de manera segura e ingeniosamente asegurados a bordo. El barco más ancho del mundo A primera vista cualquiera que mire este barco podría confundirse con pensar que había sido cortado por la mitad. Pero no te dejes engañar, porque este es el tamaño completo del Runform Titan, aunque lo que le falta en largo lo compensa en ancho. Con 70 metros de ancho este barco en forma de triángulo, tiene una parte trasera o popa para usar su nombre náutico, más ancho que cualquier otro barco de un solo casco en el mundo desafortunadamente sus extrañas proporciones también le han valido el título de el barco más feo del mundo, aunque la gente no lo llamaría así si supieran para qué sirve toda esa basura en su depósito. Verás, el Runform Titan es un buque sísmico que se utiliza para detectar y medir formaciones geológicas en el lecho marino. Maneja esta increíble hazaña arrastrando 24 cables streamers separados forrados con sensores complejos sobre la parte superior de las olas. Estos se almacenan en una serie de cabrestantes gigantes en la popa del barco pero cuando están completamente desenredados, cada uno mide más de 11 kilómetros. Entonces, cuando se extienden sobre el agua de esta manera, pueden cubrir un área de más de 11 kilómetros cuadrados de tamaño. Estos datos luego construyen un estudio tridimensional completo del lecho marino debajo, cuyas formaciones pueden indicar si los campos de gas o petróleo están ocultos en las profundidades oscuras. Pero ¿por qué el Runford Tyrant necesita ser tan ancho? Bueno, al igual que el Pioneering Spirit, su ancho adicional ayuda a que el barco se mantenga en estables condiciones climáticas adversas, por lo que puede recopilar datos más claros de todos esos miles de sensores. Su gran trasero también le permite remolcar 24 cables gigantes sin el riesgo de que se enreden. Así que seguro, este barco puede no ser lo más bonito en las olas, pero ¿por qué necesitaría belleza cuando tiene todo ese botín? El barco más largo del mundo si alguien hiciera una película de gran presupuesto sobre las aventuras del apropiadamente llamado Sea Wise Giant, nadie lo creería cierto. Sería una historia sensacional en la que el barco más grande jamás construido fue bombardeado, hundido y luego rescatado del fondo del océano para servir en los mares una vez más. No suena real, ¿verdad? Bueno, construido originalmente en 1979, este buque petrolero fue sometido a un extenso reacondicionamiento de dos años para convertirse en el barco más grande del mundo. ¿Qué tan grande lo hizo esto? Bueno, su timón pesaba unas colosales 208 toneladas, podía transportar casi 565.000 toneladas de carga y alcanzaba la asombrosa longitud de 458 metros. Si hubiera estado apoyado en un extremo, había sido más alto que el Empire State. Con todo este tamaño de lado, el sea Giant podría transportar aproximadamente 4.2 millones de barriles de petróleo crudo a la vez. En perspectiva, la misma cantidad de agua tardó unos 4 minutos en sumergirse en las cataratas del Niágara. O, para una comparación más profunda, son unas 270 piscinas olímpicas llenas de aceite hasta el borde. Pero cuando estuvo completamente cargado con todo ese aceite se sentó a más de 24 metros por debajo de la línea del agua. Esto significaba que era tan pesado que no podía pasar por el Canal de la Mancha o el Canal de Panamá, porque su falta de maniobrabilidad amenazaba con varar el barco en el lecho marino poco profundo. Pero no fue esto lo que terminó hundiéndolo. En 1988, durante la Guerra de irán e irak el petrolero fue brutalmente bombardeado y se hundió con las olas poco profundas de la costa iraní. Pero era demasiado precioso para dejarlo pudriéndose en el fondo del océano, por lo que fue milagrosamente rescatado, reparado y rebautizado como el Sea-Wise Giant. La verdad, ¿quién no estaría feliz de tener una segunda oportunidad en la vida así? Una vez que se completaron los dos años extensos de reparaciones, se vendió y se le cambió el nombre a Jarre Viking. Luego, en 2004, se vendió una vez más a First Olsen, quien lo renombró por última vez como Knock Nevis. La tremenda historia finalmente llegó a su fin en 2009, más de 40 años después de su primera construcción, cuando el petrolero finalmente fue desmantelado y desechado. Wow, oh, después de todo ese drama, el Sea-Wise Giant hace que el Titanic parezca una gota en el océano. Graneleros brillantes cuando se trata de embarcaciones que transportan cargas no líquidas, como mineral de hierro pesado, solo hay una clase de embarcación que realmente coloca mineral en más. La flota Bell Max es una clase de transporte mineral muy grande, de propiedad de la empresa minera brasilera SA. El barco más grande de la flota, conocido como MS Ore Brasil, mide casi 365 metros de largo y más de 64 metros de ancho. Este colosal barco de acero tiene 7 bodegas separadas, cada una del tamaño de una cancha de tenis completa. En un viaje puede transportar 11,150 camiones de mineral de hierro desde Brasil hasta China. Pero con todo ese mineral a bordo no puede llegar tan rápido. Con una velocidad máxima de solo 15.4 nudos, o casi 28 km por hora, para aquellos ustedes que prefieren carreteras a los océanos, se necesitan alrededor de 45 días para llegar a su destino asiático. Pero el hecho de que los barcos de este tamaño no vayan súper rápidos no significa que no puedan estrellarse. Desafortunadamente uno de esos barcos llamado Shinjo Sawako lo demostró trágicamente en 2008, con casi 326 metros de largo y 56 metros de ancho. Era solo un poco más pequeño que la MS Ore Brasil. El granelero viajaba a través de alta mar frente al sur de Japón cuando de repente chocó con el Luronju 2177. Aunque ninguno de los barcos viajaba a una velocidad vertiginosa, el pequeño barco no tenía ninguna posibilidad contra el poderoso casco del Sawako, y estaba casi destruido. Después de que el buque fuera rescatado, se reveló que 16 miembros de la tripulación del Lurongju habían sido trágicamente enviados a dormir con los peces. Simplemente demuestra que en el océano, el tamaño realmente importa. Fábrica de pesca espantosa algunas naves de gran tamaño comienzan con un futuro brillante y prometedor por delante, pero todo puede dar un giro feo dependiendo de para qué se utilicen. Y ningún barco lo sabe mejor que el buque de 45.000 toneladas que alguna vez se llamó Freeport Chief. Construido en Rusia en 1980, este buque de 228 metros de largo y 32 metros de ancho era un barco de tamaño moderado, con un historial de servicio decente. Pero en 2008 el barco fue transportado a un astillero chino donde se gastaron 100 millones de dólares para convertirlo en una enorme fábrica de pescado flotante. Con el nombre de Lafayette, el viejo barco había sido completamente rediseñado para succionar el pescado de los barcos de arrastre auxiliares con una enorme manguera antes de congelarlo en bloques enormes. Fueron retenidos en los 232 congeladores verticales masivos del barco, que podían congelar unas increíbles 1,500 toneladas de pescado en solo 24 horas. Si funcionaba todos los días tenía capacidad de procesar 547 mil toneladas de pescado, lo que la convertía en la fábrica de pescado flotante más grande en el mundo. Parecía una forma ingeniosa de reutilizar el viejo camión de cisterna, pero hubo una gran trampa. La Fayette estaba operando ilegalmente. Su ejército de barcos de arrastre saqueaba los mares sudamericanos y sobrepescaba la caballa del Pacífico, pero sus movimientos sospechosos lo pusieron en la mira del gobierno peruano. En un golpe contundente, La Fayette fue declarado como barco ilegal no declarado regulado, que es el lenguaje del gobierno para barco pirata, y recibió una enorme multa de 800 mil dólares. Aunque en lugar de pagar, el nombre del barco cambió furtivamente a Damansaijao y continuó sus operaciones ilícitas. Pero este plan extremadamente tonto no fue suficiente para ocultárselo a las autoridades. En 2018, el barco gigante causó sensación en los medios después de que agentes federales lo abordaron mientras estaba en un puerto peruano deteniendo el barco. Le costó al barco otros 570 mil dólares en multa y se le prohibió por completo ingresar a aguas peruanas. Con suerte esto les enseñará a futuros piratas a no meterse con la caballa sudamericana nunca más. Buques de transporte pesado gigantescos Puede que no parezca posible que un solo barco transporte más de 73 mil toneladas de carga a la vez, pero te aseguro que el Boscalis MV Blue Marlin puede hacerlo. Con 217 metros de largo y 42 metros de ancho, este buque de transporte pesado cuenta con un área de cubierta más grande que un campo de fútbol completo, y aprovecha hasta el último centímetro. Fue construido en el año 2000 para transportar plataformas petroleras, portaaviones e incluso otros buques de carga. Entonces, una vez que se carga con todos esos otros barcos de envío, este barco se convierte en un barco de envío que transporta barcos de envío. Dios mío, esto parece Inception. Aunque no es nada comparado con el dolor de cabeza que deben haber sufrido los diseñadores del Marlin. Para cargar envíos enormes como estos, los diseñadores decidieron quitar la proa, la popa e incluso los costados del barco para que pudieran transportar artículos enormes con voladizo. Pero acomodar carga masiva era solo la mitad del problema. Después de todo, la mayoría de la carga de este tamaño es demasiado pesada para ser levantada por las grúas más fuertes del mundo. Para resolver esto, los ingenieros incorporaron una característica revolucionaria un sistema semisumergible. Al cargar el barco sumerge parcialmente su cubierta hasta 10 metros bajo el agua para que la carga pueda flotar en la parte superior. Los seis enormes tanques de lastre llenos de agua a cada lado se vacían y la cubierta vuelve a flotar con su carga levantada a bordo. Pero si pensabas que el Blue Marlin era grande, prepárate para deleitar tus ojos con su hermano mucho mayor, el Boca Vanguard capaz de transportar unas increíbles 117.000 toneladas y con una plataforma que es asombrosamente un 70% más grande que la del Marlin, en empequeñece el Marlin tanto en capacidad y tamaño. Entonces, mientras el Marlin estaba ocupado enviando barcos, el Vanguard estaba rompiendo récords mundiales al transportar una granja de peces completa que medía casi 396 por 60 metros. Eso convirtió a esta granja de peces de 36.000 toneladas en la carga más grande que se ha transportado por un barco marítimo. ¡Wow! ¡Eso es tan grande que hace que el Blue Marlin se vea tierno! Barcos desconcertantes de pasajeros Los cruceros de hoy son tan grandes que prácticamente se han convertido en ciudades flotantes, pero no siempre empezaron así de grandes. En 2004, el icónico Queen Mary 2 aceleró sus motores de 4, cerca de 217 toneladas y zarpó en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra. Cuando se lanzó, este transatlántico era el más grande de su tipo, alcanzando unos colosales 345 metros de largo. Eso lo hace tan largo como 10 Bowen 737 alineados desde la popa hasta la proa. Pero no solo es la longitud de lo que se jacta. A 70 metros de altura tiene 17 cubiertas separadas enormes con 1,310 camerotes, 7 restaurantes e incluso 5 piscinas. En total esto significa que puede acomodar hasta 3,090 huéspedes y más de 1,250 tripulantes, siendo este un increíble hotel oceánico masivo. Pero es la vista debajo de la línea de flotación lo que realmente te muestra cuán grande es este revestimiento los cuatro propulsores que cuelgan de la popa del barco. Esa es la parte trasera del barco para aquellos que no hablan marinero. Sostienen enormes hélices que miden casi 6 metros de ancho. Y si eso no fuera lo suficiente para poner en perspectiva su gigantesco tamaño, aquí está el fondo del barco junto a uno de los famosos autobuses de dos pisos de Londres de casi 5 metros de altura. Ese conductor claramente tomó un giro equivocado en alguna parte, pero todo ese tamaño no fue barato. En ese momento la construcción del Queen Mary 2 costó aproximadamente 550 mil millones de libras, lo que representa la asombrosa cantidad de mil millones de dólares de hoy. Aunque eso no es nada comparado con el crucero más grande que navega actualmente en todo el mundo, el Symphony of the Seas. Con 362 metros de largo, 72 metros de alto y 46 metros de ancho, el barco de pasajeros más grande del mundo costó una cantidad colosal de 1.35 mil millones de dólares de construir en 2016. Con un increíble tonelaje bruto de 230 mil, es decir, su volumen interno general, este crucero de lujo puede transportar la asombrosa cantidad de 5.600 invitados y casi 2.400 tripulantes. Eso es más de 3.650 personas más, de la Sky Queen Mary 2 podría transportar en los mares. Y como era de esperarse no hay absolutamente nada al respecto que pueda llamar pequeño. Con 18 cubiertas que albergan 22 restaurantes, 42 bares, teatros, una pista de hielo e incluso el tobogán más alto del mundo en el mar, se parece más a un rascacielos de lado que a un barco. Pero con toda esa basura en el maletero este gigantesco vehículo solo puede alcanzar una velocidad máxima de 22 nudos, que es un poco más de 40 km por hora en el mejor de los casos. Bueno, puede que no sea veloz, pero supongo que por eso lo llaman crucero y no barco-cohete. Portaaviones asombroso Los portaaviones han sido símbolos de poder y prestigio naval durante décadas, y cuanto más grandes son, más intimidantes parecen. Pero mientras que algunos, como el USS Lexington aquí, se ven terriblemente grandes, ninguno puede competir con el tamaño del USS Enterprise. No, no es la nave espacial voladora ficticia, sino el buque de la armada más largo que se ha construido. Con 342 metros de largo, si el Enterprise se parara en su extremo, sería más de 30 metros más alto que el famoso edificio Chartres de londres Lanzado en 1961, fue diseñado para transportar hasta 90 aviones, junto con 4.600 tripulantes a bordo. Su cabina de vuelo tenía casi 2 hectáreas de espacio utilizable, que es aproximadamente la misma cantidad de área que dos campos y medio de fútbol. Aunque este barranco era mucho más que un campo deportivo glorificado. En el momento en el que se puso en servicio era el único portaaviones que funcionaba con energía nuclear, y ocho reactores separados impulsaban las cuatro enormes hélices a cada lado. Esto le permitió al portaaviones alcanzar una velocidad máxima de poco más de 33 nudos, o si prefieres que tus velocidades sean un poco más estrictas, casi 61 km por hora. En verdad esta nave era única en su clase, aunque no estaba destinado a hacerlo. La clásica Enterprise Carrier originalmente estaba destinada a consistir en otras seis naves gemelas. Sin embargo, sus crecientes costos de construcción pusieron fin rápidamente a ese sueño radiactivo. Esto se debe a que este colosal portaaviones tardó tres años y aproximadamente 451.3 millones de dólares en construirse por sí solo. Puede que eso no parezca mucho en comparación con los cruceros mencionados antes, pero eso fue en 1961. Hoy la inflación sitúa esta cifra a 3.9 mil millones de dólares. Sí, eso es mil millones con M mayúscula. Afortunadamente, la Marina de los Estados Unidos realmente obtuvo el valor de su dinero, y el Enterprise sirvió como parte de la flota durante 56 años, hasta que fue dado de baja en 2017. Tuvo una buena carrera, pero supongo que era hora que este barco se enfrentara a su última frontera. Buques de guerra indetectables A pesar de lo que parece, no, no es un buque de guerra estelar deslizándose por el agua. Ese buque singularmente angular es el USS Sunwald, un buque de misiles guiados que fue encargado por primera vez por la Armada de los Estados Unidos en 2016. Ahora, en comparación con las siluetas clásicas de otros buques navales, como en las clases Early, Burkey y Kidd, es posible que te preguntes por qué a Sunwalt se parece más a una pirámide flotante. Eso es porque este buque de última generación está diseñado sobre todo para ser sigiloso. Verás, los sistemas de radar detectan objetos enviando ráfagas de energía de radio. Cuando esta energía golpea a un objeto, luego se refleja de regreso al radar, transmitiendo qué tan lejos está el objeto y el tamaño. Ahora, la mayoría de las embarcaciones de metal que navegan por el mar tienen un diseño redondeado, lo que los convierte en reflectores de radar muy eficientes. Sin embargo, las naves furtivas como estas incorporan muchos ángulos agudos en sus diseños, para que las señales de radio se reflejen fuera del radar, lo que las hace mucho más difíciles de detectar. De hecho, es mucho más difícil que el Sunwell sea asombrosamente 50 veces más difícil de detectar en un radar que un buque normal, y eso es a pesar de su colosal tamaño. Con 185 metros de largo y casi 24 metros de ancho, esta cosa es un 40% más grande que los actuales barcos de guerra Air Lake Burkey de Estados Unidos, lo que lo convierte en el buque de guerra naval más grande del mundo. Originalmente, Estados Unidos quería construir 32 de estos increíbles barcos, con 9.6 mil millones de dólares reservados para su investigación y desarrollo. Pero los costos de construcción de los barcos se subestimaron enormemente, por lo que este número se redujo a solo 3. Aún así, con los gastos de investigación y desarrollo en la parte superior, los barcos cuestan 7.5 mil millones de dólares para completarlos, ¡cada uno! Eso es más de 5 veces y media lo que costó construir la colosal Symphony of the Seas, bueno, es posible que el Sunwald no sea lo más grande del océano, pero sin duda es uno de los más caros. Aunque me hace preguntarme qué sigilosos serán los buques de la armada en el futuro. ¿Quizás terminen con más ángulos por dentro y por fuera que un diamante? ¿O encontrarán una forma de volverse completamente 2D? ¿Qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. El incomparable Prelude Cuando se trata de tamaño, hay un barco que realmente parece que va por el título del barco más grande del mundo aunque a pesar de todas sus características flotantes, en realidad no es un barco. Se llama Prelude, una plataforma flotante de gas natural licuado, o PFGNL. Con más de 487 metros de largo y 73 metros de ancho, esta vasta embarcación fue construida con más acero que todo el complejo del World Trade Center. No solo eso, sino que incluso su altura, que posiblemente sea su métrica menos impresionante, aún lo hace más alto que el icónico Big Ben de Londres. O, oh, si te gustan tus comparaciones un poco más americanas, esto lo hace más alto que la Estatua de la Libertad. Aunque a diferencia de estos monumentos, esta plataforma no solo se va por ahí luciendo bonita. Flota hacia los campos de gas submarinos, y está asegurado al fondo marino con enormes cadenas de amarre. Estos se componen con más de 25.000 enlaces y son algunas de las cadenas más grandes del mundo. Estos están unidos a una torreta central, que permite que el barco gire como una veleta en condiciones climáticas adversas. Una vez asegurada el lecho marino, la instalación extrae y produce gas natural licuado y otros productos derivados del petróleo de los campos de gas de abajo. Actualmente está instalado en la parte superior a Bros Bison, a 530 kilómetros de la costa australiana, donde trabaja para dragar alrededor de 3.6 millones de toneladas de gas licuado cada año. ¿Pero cuánto puede llevar? Bueno, tiene la capacidad de procesar la asombrosa cantidad de 175 piscinas olímpicas de gas licuado, y esto se hace sobre una plataforma de más de cuatro campos de fútbol colocados uno al lado del otro. Pero si bien tiene tres propulsores increíblemente poderosos de 6.700 caballos de fuerza para ayudar a posicionarlo, no tiene ningún sistema de propulsión. Esto significa que técnicamente se clasifica como una barcaza en lugar de un barco, por lo que depende de una serie de remolcadores para navegar hasta su posición. Ahora no te dejes engañar, el prelude puede parecerse a cualquier barcaza grande en comparación con esos pequeños remolcadores, pero cada uno tiene unos sorprendentes 76 metros de largo, y el prelude necesita toda la ayuda que puede obtener porque cuando está completamente cargado, la instalación flotante pesa aproximadamente lo mismo que 6 portaaviones más grandes. Ahora puede que quede bien ajustado, pero parece que la humanidad finalmente ha construido un barco lo suficientemente grande para llevar a mi suegra. ¿Sí? ¿Cuál de estos impresionantes barcos te apetece más para atravesar el mar? ¿O ya has tenido la suerte de pisar uno de ellos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.